Muy buenas noches, bienvenidos a Los conjurados. En esta ocasión Les decía a los amigos de Instagram Me encanta esta historia La anduve buscando, llegó a mí Dije, no, pues Esta historia la tengo que contar aquí Y sí, realmente vino Rosicelli Díaz Hernández Ella es Presidenta municipal electa, es decir, pues acabas así como que de sacar las serpentinas, el confeti, vienes contenta, te digo sí, algo, sí. desde que entraste al estudio, así tu sonrisa lo iluminó todo, se ve contagias, ese entusiasmo de triunfo, y, hay que, y qué padre, pero bueno, vamos a ver un poquito antes todo claro. lo que tuviste que pasar en Santa Rita Tlahuapan, es un municipio de 50 mil habitantes aprox. Está eh, junto Estado de México, del otro lado está Tlaxcala, principales problemas, pues la inseguridad, los índices de drogadicción, sobre todo en los chavos, y bueno, llega Rosiceli a un entorno en donde pues nada más pasaban los hombres. <risa> y, y bueno, aquí en, en, en este estudio estuvo eh, Néstor Camarillo, el presidente del PRI, y, y, y lo cuenta con... Pues con mucha efusividad del triunfo. O sea, así, igual que tú, así te da esa sonrisa y entonces ganamos. Pues es que eh, en la pasada elección eh, eh, extraordinaria, bueno, fueron tres municipios que, pues ahí se la jugaron, pero con todo. Así es. Y Citlali eh, Ceja, que también estuvo allá apoyando Gracias. y todo, ella también estaba contenta y me encantó lo que comentó. Dijo... Eh, en Santa Rita, Tlahuapán, o sea, deja que le haya ganado el PRI, deja que haya ganado Rosiceli, que hizo un esfuerzo monumental. No, le ganamos al machismo. Entonces, dije, ¿por qué? Me dice, pues ¿por, porque son súper machistas. Y bueno, antes que nada, bienvenida. Ya me estoy aquí con la historia, ya me estoy acá. A ver, te voy a dejar hablar porque, pues, o sea, ese es el chiste, ¿no? Que tú nos cuentes tu experiencia. Cuando yo te dije... O sea, ¿por qué son tan machistas allá en Santa Rita? Allá en Santa Rita, ¿eh? Sobre todo, pues en todos lados, pero en Santa Rita, Tlahuapan. Me, me contaste dos frases, por favor, coméntalas aquí y a ver si no nos indignamos todas las mujeres sí. contigo. Bueno, pues primero que nada, buenas noches a todos, es un placer estar aquí en tu programa. Y sí, eh, creo que en Tlahuapan vencimos el, el tema del machismo, existe en buena proporción, eh, hubo, hubo dos frases por ahí que se me quedaron muy grabadas En alguna ocasión hubo un hombre que me dijo Rosy, si tu, tu proyecto se escucha bien, pero eres mujer Y, y primero te, te quedas sin palabras Dices, bueno, ¿cómo contesto a eso? Eh, el tema es que tienes que ser muy tranquila, muy mesurada Yo siempre decía que entendía su punto de vista Que no lo compartía, pero bueno, pues lo respetaba no Y yo le decía que pues que las mujeres también somos una parte fundamental dentro de la familia, dentro de la sociedad y, y que así como tienen mamá, así como tienen hermanas, tienen esposa creo que muchas veces no, no se nos da esa valía otra de, de las frases que me dijeron fue el, el hecho de que el problema de la sociedad había empezado en el momento en el que nosotras habíamos decidido salir a buscar trabajo, que nuestro lugar es nuestra casa haciendo de comer, cuidando a nuestra familia y que, pues, ¿qué yo hacía afuera, no? Son, son cosas, algunos de los temas que de pronto te encuentras. y Como del siglo, pero <risas> antepasado, no del pasado, del antepasado. Pero fíjate que también hay, hay buena, buena proporción de, de hombres que creen también en tu proyecto. Y bueno, pues eso viene a compensar la parte en los que te dicen que no. Y, y te voy a decir también, a veces eh, las mujeres jugamos un papel sumamente importante y no todas tenemos la idea de que tenemos que salir a buscar, a tocar puertas o a levantar la mano. Ahí el, el tema de la tradición eh, que tenemos en todo momento de que nos toca estar en casa, pues de pronto todavía permea en nosotras las mujeres, ¿no? Es algo que de pronto no lo vemos, pero existe. Entonces, con el paso del tiempo vamos rompiendo esos paradigmas y es así como, ah, bueno, sí es cierto, ¿no? ¿Por qué nosotras no podemos levantar la mano? Ah, ¿por qué tú no piensas así? O sea, ¿por qué tú no piensas, pues sí si me quedo en mi casa? O sea, eh, dónde está ese factor dentro de ti que cambió y, y, y otra cosa la otra pregunta que es obvia cómo te metiste en eso porque puedes tener la inquietud no pero dices no yo sí quiero pero pues no ahí está pero decir le me aviento pese a todo este pues, entorno que, que, que es hasta yo, yo, yo no sé qué hubiera respondido si alguien me dice eso. O sea, no, yo, yo voy a la orto. no sé, pero pues tú muy prudente. ¿Por qué piensas distinto? Yo creo que en primer lugar tiene que ver tu familia. Mi papá siempre me dijo, tienes que estudiar porque tú no sabes qué es lo que esperen, te espera en la vida. Y si en algún momento a lo mejor... El esposo que eliges o la vida que eliges de pronto no te lleva al camino correcto, este, tú tengas esas armas para poder salir a defenderte. Creo que ese es el primer punto. Mi familia, mi papá, mi mamá, este, que pues... era muy normal. Sí, o sea, sí claro. Tienes y, que bueno, ser profesionista. Y bueno, tengo familia. en mis notas que tienes maestría. Así o sea, así. no nada más ahí la licenciatura que, ¿no? que todos tenemos. O sea. Eh, eh, tú te fuiste a la, a la maestría sí, fíjate que les, les he comentado que en algún momento tuve la oportunidad de participar para una regiduría con algún priista el señor Tomás Landeros en paz descanse con él conocí el tema de la política a pesar de que mi familia había estado en la política yo conozco directamente el tema con el señor Tomás y de ahí nace esta cosquillita de algún día, pero estaba yo muy pequeña cuando eso pasó, tenía 22 años, y dije, bueno, no es mi tiempo, no es mi momento, me falta madurar, me falta ver el grado de responsabilidad que se necesita para esto, y bueno, pues ahí fue donde ahora sí dije, me voy a preparar para eso, y unos años después, bueno, pues también encaminando esto, pues decidí tomar y hacer la maestría en administración pública. Así es, y a ver, ¿y cómo le entras a la política?, yo digo que es genética, no ¿Sí? sé, ¿Por qué? ¿Por qué? yo creo que es genética, pues mi familia ha estado inmersa en el tema de la política, es algo que lo he vivido desde pequeña, este, y es algo que me gusta mucho, me, me, me gustaba desde antes, cuando lo conocí dije, sí, esto, esto me gusta, esto es lo mío. ¿Y por qué el PRI? Mi familia siempre ha sido prista yeah, okay. siempre ha sido prista entonces venimos de, venimos de ahí, bueno, pues al final son, son lazos y son cosas que aprendes y bueno, pues al final también es algo que te que te caracteriza, ¿no? De pronto, no es que te, te encasilles en un lugar, pero pues también de pronto se ve raro que pues estás en un lado y después pues que resulta que ya no y que te vas a otro. Entonces preferí mantenerme ahí y este y, bueno, pues afortunadamente las cosas se dieron y bueno, pues nuevamente este, tuvimos la fortuna de que, de que el partido regresara al municipio. De acuerdo. A ver, ¿y cómo estuvo la invitación a esta experiencia o esta, esta candidatura que se jugó pues desde junio? ¿no? Y, y bueno, ahí fueron un montón de tropelías, total que pues simplemente se tuvo que hacer nuevamente la elección, por eso okay. son eh, elecciones extraordinarias, y te lanzas en una la segunda vuelta. O sea, okay. el PRI... Eh, eh, eh, quedó rezagado, ¿no? En, una, en la primera sí, vuelta, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cómo te aventaste a la segunda? Fíjate que fue, no fue una decisión sencilla, o sea, al final tú tienes que, que ver cuáles son las posibilidades, pero en algún momento yo dije, ya me la jugué una vez, pues creo que tengo Diosito y la vida nos da una segunda oportunidad, y, y hay que aprovecharla, ¿no? Recuerdo mucho que platiqué con el presidente Néstor y yo también en un acto de madurez le dije, presidente Néstor, ¿estoy contemplada o no? Porque yo sé que esa es otra elección, porque sé que no siempre va a ser para mí y bueno, pues también necesito saber, pues para ver si voy a trabajar, no voy a trabajar o qué es lo que tengo que planear. Y me dijo, Rosy, ¿sigues ahí en el plan? Así es que haz lo que tengas que hacer. Y bueno, pues ahí es donde se empieza uno a trabajar y, este, y bueno, pues afortunadamente las cosas se van dando y creo que el respaldo del, del partido fue primordial y, y yo estoy muy agradecida por, por todo el respaldo que me dieron desde el anterior hasta este momento, ¿no? Y bueno, pues hoy, hoy estamos muy felices todos en el partido, en, en mi familia, con los amigos, en Tlahuapan. Uh -huh. Creo que es algo que, que sabemos que costó mucho trabajo, pero que al final, pues ahí está el resultado. Ajá, a ver... Parte de esta historia, creo que me estoy saltando un, un episodio importante. Eh, ok, pierdes. Quedas en, ¿qué lugar? en el cuarto lugar. Primero eh, queda el PCI. Uh -huh. Entonces, pero lo que me contaste de tu cierre... A ver, no, no, ya, yo ya lo iba a contar, ya sabes cómo soy. No, no, cuéntalo tú, por favor. O sea, te fue muy bien en tu cierre. Sí. Ibas bien. Así es. La porra, y eh, o sea, Bien. Sí. ¿Qué pasó? No, cuéntales. Ya me la sé. Cuéntales tú, por favor. Pues la verdad es que uno va aprendiendo con el paso del tiempo. Creo que uno a veces tiene que ser muy muy mesurado. Eh, en esa ocasión, las campañas políticas por lo general son así. este, En donde hay mucha visibilidad de todo lo que ah. tienes. Y bueno, pues... Desgraciadamente, uno de los factores que creo que me afectó muchísimo en la en la ocasión anterior fue el hecho de que en el cierre, pues mostramos todo lo que, lo que teníamos, ¿no? De equipo, de, de estructura. Este, y bueno, pues no faltó quien en algún momento se acercara con nuestra estructura y pues dijera, oye, ¿sabes qué? Pues ahora vente de este lado y ahora va a ser así, va a ser de a tanto. Y bueno, pues mucha gente de pronto se nos fue, ¿no? Entonces fue un factor determinante. Y bueno, pues este, creo que eso también te deja grandes enseñanzas. Ya, o sea, te bajaron a la estructura. Así, ah, dilo, dilo tal que, cual. Porque... ¿Te bajaron a la ah, estructura? Así te la bajaron, qué mal plano, Así es. Ok, y ahora, en esta segunda vuelta, ¿cómo te blindaste? ¿Cómo fue el cambio de la logística? Porque, pues, imagino que hubo cambios sustanciales. Como para, para que ganaras. Claro, yo creo que creo que entra sobre todo el tema de, de poder prevenir. En la ocasión anterior también tuve, por ejemplo, muchos infiltrados. Tuve infiltrados de PCI, infiltrados de, de compromiso, infiltrados en los grupos de WhatsApp. este Bueno, que hubo un candidato que me mandó mi audio este otra persona que me mandó mi audio y se suponía que nuestro grupo de WhatsApp era de la gente más cercana, ¿no? Claro. Entonces son cosas que, que de pronto tú no ves porque confías confías demasiado en tu equipo, pero bueno, al final algo pasa, ¿no? Y, y hoy tuve mucha precaución con eso, cuidar a mi equipo, cuidar a la gente que estaba ahí. Y, y a los que se fueron, los, a los traidores, que les dijiste? Oye, qué mal plano, ¿no? no les dijiste nada. No dije los nada. van a expulsar del partido. ¿Qué, no, ¿qué no, va no. A pasar? No, yo creo que es un tema mucho más de, de conciencia de aquí adentro. A lo mejor yo sabía quién sí, quién no. Decidí dejarlo así. Este, porque de todas maneras las los resultados ya estaban dados. Uh -huh. Ya no, ya no podía hacer otra cosa. Creo que al final, de, de, con el paso del tiempo, también las cosas pueden cambiar. Este, ellos pueden ver ahora el proyecto como que bueno y te dicen, no, pues, sabes que a lo mejor la primera, este, no te lo dicen, no pero a lo mejor uh -huh. la primera no estuve al 100, pero en esta ocasión sí estoy, ¿no? Y creo que, creo que fue mejor así. Hubo mucha gente que en esta ocasión se sumó, que en la pasada no estuvo con nosotros y eso también lo agradezco. ¿Cuál fue el cambio? O sea, ¿qué te hizo ganar? Yo creo que uno de los factores importantes fueron las alianzas. Eh, conmigo estuvo, hicimos alianza, por ejemplo, no con partidos, sí con personas. Este, ahí está el señor Mauro Crispín, que él en la anterior jugó por Morena PT. El señor Claudio García, que en la anterior jugó por Movimiento Ciudadano. Eh, algunas otras personas. Este, el señor Marciano, que como persona, como persona me ayudó. En, en, el, en el proyecto, en, en su momento, bueno, en sus tiempos este, legales permitidos. Este, me dijo, Rosy, pues de todos los que yo veo, pues no veo a nadie que venga a hacer trabajo y pues que creo que en esta ocasión eres tú, ¿no? Entonces eh, me presentó con su familia, con sus amigos y bueno, creo que eso es algo muy importante, así el señor Mauro, el señor Claudio, este, cada uno de ellos fueron un factor importantísimo para todos aquellos que no estuvieron en su momento conmigo. Al final llegaran, llegaran, llegaran. Y eso hizo un, una alianza grande, fuerte, y sobre todo un tema más de, de preocupación y de qué va a pasar en el municipio, que un tema de, oye, yo qué voy a tener, ¿no? Sino, oye, pues queremos trabajo, queremos que haya resultados en Tlahuapan, pues no si creemos que eres la única que tiene ganas de trabajar. Y ahí viene el tema de las alianzas y se los agradezco infinitamente a ellos, porque gracias a lo que todos hicimos, todos. Uh -huh. este, pues hoy, hoy, hoy pues estamos ahí al frente de la vota ajá y cómo finalmente pudiste eh, captar esta atención captar los votos sí. captar la confianza ahora sí como decía la frase pese a que fui eres mujer o sea ahora resulta no o sea bueno pero es un factor del que, del cual sí quiero eh, que nos platiques o sea, pese a que, ahora sí, pese a que eres mujer ganaste, o sea, ahora resulta, ¿cómo lo hiciste? Yo creo que el tema de las alianzas y un tema de organización fue factor primordial, eso, eso fue lo que el, el día de ayer nos hizo, nos hizo llegar porque no solo dependía de Rosy, ¿no? a lo mejor pude crear esas alianzas, pero si esas alianzas no se, no se fortalecían, no, no, no creaba un vínculo con esas personas, pues creo que era muy difícil de, de, de que permaneciera. Uh -huh. y, y, y el tema de organización con cada uno de ellos fue a importantísimo. Ver, es, eh, pregunto, es, fue humildad de decir, oye, te necesito, ven, o sea, es ir a tocar la puerta, Definitivamente creo que creo que Porque sí. Eso es algo que no hicieron los demás, ¿no? Me imagino. O sea. Pues realmente, bueno, sé que de algunos que sí buscaron a las personas que me, que me apoyaron, al señor Claudio, a Mauro, claro que los buscaron. Pero ¿por qué tú? O sea, pues qué yo creo que les tienen? generé confianza, no lo sé. Este. ¿Tu proyecto? Es, yo creo que más que nada es eso. O sea, no, no vengo con un tema de, oye, vamos a negociar y vamos a hacer que Tlahuapan, no es un tema de, oigan, yo los necesito para traer resultados a Tlahuapan, la necesitamos hacer equipo, necesitamos hacer algo para que Tlahuapan otra vez salga a flote, porque estamos viviendo una situación muy complicada y, y, y sola, solos, ninguno puede. Claro. Entonces necesito que todos y cada uno de nosotros podamos poner nuestro granito de arena y bueno, pues ahí afortunadamente fue algo que sí se pudo conseguir y que les agradezco muchísimo a, a todos ellos, este, porque igual la señora Margarita también, ella fue candidata la ocasión anterior por redes Sociales Progresistas, este, al final también estuvo ahí presente, me dijo, Rosy, a lo mejor yo no, no te puedo decir seguro mi familia, soy mujer y sé lo difícil que es entrar en este medio, y yo estoy ahí contigo, uh -huh. igual se lo agradezco mucho a la señora Margarita, este muchos factores, ¿no? que entraron ahí para poder sumar y bueno, pues este ahí está el resultado. Fue fue un trabajo en equipo prácticamente y bueno, tuve la fortuna de que cada uno de ellos me escuchara, tuve la fortuna de que pudieran confiar en este proyecto y bueno, ahora lo único que me hace falta es poder demostrar trabajo, compromiso, esa responsabilidad que tanto se necesita, porque no solo se trata de Rosy, sino de todas las personas que creyeron en este proyecto. Comentaste algo, que también muchas mujeres pristas así connotadas, fueron a Tlahuapan y te dieron el apoyo, ¿cómo estuvo eso? En la ocasión anterior eh, hubo muchas mujeres que entraron ahí a, a, a cuidar, a defender el tema de la candidatura, entre ellas Blanca Alcalá, Sandra Montalvo, este, Silvia Tanús, Rocío García Olmedo, Este seguramente se me irá un nombre, mi tía Fabi Chula, quien adoro y amo con todo mi ser porque ella fue una de las personas que me pude enlazar con todas ellas, y que ellas entraron eh, con Néstor y, y, y con el presidente Néstor, y que fue un tema de, o sea, Rosy está, ¿no? A lo mejor hay posicionamiento, te entrego una encuesta en primer lugar, creo que es una excelente oportunidad para que pues, una mujer entre, y obviamente este, eso también ayudó, este que ellas estuvieran presentes en este proceso y les he agradecido y les sigo agradeciendo también esa parte porque siempre he dicho, me han dicho que las mujeres nos ponemos el pie pero no siempre es así Creo que hay muchas mujeres que salimos a defender, que salimos a cuidar, que salimos a empujar a que alguien más salga. Y bueno, creo que ese es un factor importante que hoy en día tenemos que seguir haciendo para que no solo sea Rosy, para que haya más mujeres que estén en el mundo de la política y aunque sí es un mundo complicado, pero no imposible. De acuerdo. Uh, dice Adi Lozada. Buenas noches, esta entrevista sí se me hace muy interesante para conocer cómo es que Rosy logró llegar a su meta. Les dese te deseo mucho éxito. Sí, muchas gracias. Eh, Fanny eh, Asensio dice, qué orgullo que una mujer como ella nos esté representando. Fede Gutiérrez, qué bueno que ahora ya se les brindó más oportunidades a las mujeres para participar en más actos políticos. Ariana Díaz Pérez, una gran mujer, un ejemplo a seguir, qué admirable. Eh, Abel Sarmiento, Rosy, tú cambiarás el rumbo de Tlahuapan, confiamos en ti. Eh, da Dayan Díaz, también te manda saludos. Ariana Díaz eh, Pérez dice, motivando a muchas mujeres de Tlahuapan. Aurora Páez, Jesús Garrido, saludos a la familia Garrido. En verdad, Rosy hará un gran trabajo por el municipio. Norma Hernández Hernández, Rosy, una nueva página en Tlahuapan, contigo. Estamos seguros que será historia. ¡Sas! Oye, <risa> eso de que vas a ser historia. O sea, o sea, qué padre, pero también qué responsabilidad. Es, ¿no? es una responsabilidad gigante, porque siempre lo dije... Eh, no solo se trata de mí, sino de poder dejar las puertas abiertas a cualquier otra mujer que quiera intentar y entrar al mundo de la política. Si yo lo hago mal, no van a decir Rosy, van a decir las mujeres. Entonces, sí. tengo una gran responsabilidad para que nosotras las mujeres seamos bien vistas como trabajadoras, responsables y que al final sí podemos estar al frente de un proyecto de este tamaño, que sí tenemos esa, esa capacidad, porque muchas veces se, se duda acerca de nuestra capacidad y definitivamente la tenemos, siempre lo hemos demostrado, solamente que no hemos tenido tantas oportunidades para entrar en este mundo. Y bueno, ahora que la tenemos, pues es momento de llegar y demostrar. Uh -huh. Oye. ¿Te fue sencillo? No, no, no, no, no, no. fue, okay. fue eh, complicado, eh, fue, hubo días muy, muy difíciles, en donde si sí llegas a pensar dices, bueno. ¿Qué pasa? no? ¿Por qué no por qué no hay más? ¿Por qué la gente no puede ver las ganas de trabajar? ¿Por qué la gente no puede ver que de verdad es un tema que me nace de aquí y que yo quiero hacer cosas positivas? no? De pronto esa parte como que te, te, te, te pone a dudar. Pero regresas otra vez a tu punto. Mi, mi, mi tema es seguir, echarle ganas, trabajar, este y bueno, pues al final es un tema en donde no me podía quedar solo parada a pesar de que las cosas estuvieran complicadas. Y bueno, eh, igual mi familia fue un sostén muy muy grande, mi esposo, eh, mis hermanos, mis tíos, mis primos, ellos fueron una parte importantísima para poder ayudar a organizarme, a ver qué era lo que seguía y también pues a ellos pues muy agradecida. Toño Cinto, la mejor mujer de Tlahuapan eligió eh, San Pedro Matamoros siempre contigo. Eh, Lilia Sánchez dice, Rosa, eres una eres una heroína, una gran mujer, Hugo Flores, también nos está viendo, y dice, éxito en todo, Rosy, llegaste ahí con tu esfuerzo, muchas felicidades, una mujer de palabra y honesta, Ignacio Zárate, te dice, felicidades, eh, Francisco Toscano, nos está viendo, Ignacio Zárate, dice, digna de admirar, qué gusto escuchar la entrevista, eh, Julián López, sin duda, alguna, pienso que Rosy, tiene un muy buen perfil para desempeñar el cargo de la mejor forma. Fíjate, bueno, hay de todo, ahí hay, hay, hay, hay, viste a los hombres, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Claro. en esta viña del señor, afortunadamente. Así es. Jan Sánchez, hola Rosy, felicidades. Santiago Colzingo Ajá. te saluda y te desea mucho éxito. Dice los Fausto Sánchez vos. también, te malos, saludos. Dice, Rosy, estaremos contigo para trabajar y demostrar que las mujeres también pueden Dice, ya nos tocaba alguien de verdad, que de verdad hiciera algo por la guapa. Brenda Galicia nos está viendo. Rosy Sarmiento. Eh, y Brenda Galicia dice: es de admirarse el trabajo de Rosicelli. Eh, Dani Román, felicidades, Rosy. Eres una mujer comprometida. Vas a hacer un excelente trabajo. David Jesús nos está viendo, Hugo Sánchez, hoy tienes un montón de rating, tú. Ismael Hernández te está viendo, Alain Robledo, pienso que a estas alturas tenemos que dejar de lado los colores de los partidos. Debemos trabajar todos en conjunto para que se tenga un buen desarrollo. Gerardo Ortiz, Jaime Galán, Patito Romo, Diana Laura, te mandan saludos, Mariana Ramos, un ejemplo de trabajo duro y compromiso con la gente. Jaime Galán, siga trabajando mucho, es una mujer, o sea, es una gran mujer, y sabemos que hará todo por sacar adelante Atlahuapan. Jaime Galán dice, tiene mi respeto y mi apoyo. Rocío Bandera, Araceli Altieri también te manda saludos, dice, te estamos viendo en familia, saludos. ¡Ay, qué padre! Toda la familia de Rociceli, felicidades también a ustedes, ¿eh? Eh, dice Jace Echeverría, dice exacto, creo que ya tenemos que parar y que todos los partidos políticos trabajen en, un, en unión eh, Castillo Itzel, Emma Toledo, una mujer asombrosa, Sonia Palomares nos está viendo Y Rocío Bandera dice, en la política siempre va a ser muy difícil competir y más siendo mujer Por eso todo mi admiración y respeto Muchas gracias. Dice mi reconocimiento, dice también Emma, Dani también te manda mucho éxito, saludos. Sigfredo Castillo, sin duda una gran mujer y ser humano, la mejor opción para el desarrollo de Tlahuapan. Híjole, hasta ahí me queda porque me voy a quedar sin alguien, A ver, ahorita sigo leyendo. Ok, a ver políticamente te pregunto: ¿qué va? ¿Qué va a pasar allá en, en, en Santa Rita? Porque pues sí. estuvo eran los cocolazos cañones, imagínense, ocho candidatos, ¿no? Oye. Ocho. Ah, en el principio eran once. Oye. En la segunda vuelta eran ocho, Oye. o sea, muchísimos de Oye. todos los partidos sin alianza y sin se alianza. fueron ahí. A ver, entonces, Oye. políticamente, ¿cómo sientes que quedó la cosa? Porque qué padre que ganaste, pero, pero ¿no? Los demás, pues, ¿no? Muy, eh, poder, pudieran estar inconformes, divididos. Y, y, críticos, políticamente hablando, ¿cómo ves la situación de Tlahuapa? Fíjate que es, es muy complicado porque obviamente a nadie le gusta perder, ¿no? En, en su momento me tocó, me tocó a mí vivir toda la situación en la elección pasada, la primera, la de junio, y, y de pronto te pones a pensar y dices, bueno, yo hice lo que era humanamente posible, a mí me toca hacer aquí, nosotros cuando vino todo el tema de la quema de las urnas y todo eso, yo sabía que era un tema legal el que se tenía que hacer, y bueno, pues a lo mejor varios nos fuimos por el tema legal, este afortunadamente las cosas se dieron, hoy en día pasa, pasa lo mismo, obviamente... Eh, a nadie le gusta perder, pero en algún momento yo les decía que, que esto no es un tema para volvernos enemigos, sino todo lo contrario. Y si, no, y si en algún momento existiera esa posibilidad de poder acordar, de poder decir, bueno, pues a lo mejor esta no no estuve yo, pero sí quiero hacer cosas positivas por Tlahuapan, bueno, pues entonces yo estoy en la mejor disposición de poder hacer equipo, ¿no? O sea, tú, tú estás dispuesta a sentarte con los adver entonces adversarios. Claro que sí, creo que al final, eh, como lo decían hace rato, hoy lo único que me importa es la guapa y, y no, no es un tema de, de, de colores lo que tengo que hacer a un lado, sino tratar de juntar esas personas y que en algún momento, digamos, pues oigan, a lo mejor no fue para mí, pero sí podemos hacer algo, creo que eso sería muy positivo, este, y bueno, pues yo estoy en la mejor disposición, en, en su momento yo hice lo que tenía que hacer, nunca fue un tema de confrontación con ninguno de los candidatos, eh, simplemente es un tema de respeto y de saber, bueno, pues fue para ti o no fue para ti, ¿no? Las cosas como son. Y bueno, pues en esta ocasión tuvimos esta fortuna y yo espero que los demás puedan verlo de la misma manera. Y bueno, que en algún momento podamos hacer ese, ese equipo. Sé que es un tema muy complicado. Este, pero bueno, pues yo estoy en la mejor disposición de hacerlo uh -huh. Este, a lo mejor no será el tema de, oye Rosy, yo te ayudo, ¿no? Uh -huh. O algo por el estilo, pero bueno, pues a lo mejor en algún momento podamos coincidir uh -huh. Y podamos generar algo bueno Oye, la pasada administración, eh, ¿de qué partido fue? El expresidente fue de PRI, pero al final se fue para PCI Ajá, ok, a ver, eh, Está mucho ahorita en boga de lo de, es que la pasada administración me dejó esto un desgarriate y hay desvío de recursos y hay bla, bla, bla, bla. O sea, son casos ya registrados de Zacatlán, Chignahuapan, Puebla, ¿no? Este, eh, San Pedro Cholula. O sea, ya hay acusaciones. Eh, Quién sabe si va a proceder de manera legal esto, pero ya hay señalamientos. claro eh, ¿Cuál, ¿cuál sería tu caso? o sea, desde un principio si sí se ven muy mal las cosas dices que no que no va por ahí yo creo, que, yo creo que también es un tema de responsabilidad lo que el día de hoy yo tengo con la gente de Tlahuapan eh, estoy en la mejor disposición de, de acordar y de, de bueno, trabajar para el beneficio de Tlahuapan pero creo que al final eh, la responsabilidad que viene va a ser también para mí el, el tema, por ejemplo, de entrega-recepción y todo mm. esto, tiene que ser un tema muy cuidado, porque hoy en día cabia, ha, ha cambiado muchísimo el tema legal, este, hasta dónde son tus responsabilidades, y bueno, al final simplemente yo tengo que ver en qué condiciones yo recibo el municipio y qué es lo que yo tengo que hacer en un tema legal en caso de encontrar algo. Esa mm. es mi responsabilidad para beneficio de la gente de Tlahuapán, siempre pensando en ese sentido. Y bueno, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera y que las cosas, si están bien hechas, no tengo por qué hacer algo, ¿no? Al sí. contrario, pero si algo está mal, será mi responsabilidad saber qué hacer en el tema legal para que las cosas puedan encaminarse de mejor manera. Uh -huh. Ok, a ver, y, y así, ¿no? A primera vista, ¿cómo está la casa? O sea... La casa del municipio, ¿no? O sea, eh, uno puede ver por afuera, dices, no, pues ya está medio destartadorada la pintura y ta, ta, ta, o sea, de, de una primera vista. Obviamente, eh, vas con varios meses de retraso, muchos, sí. este, eh, cuando, como, ¿cuántos Seis meses? meses, van a ser seis meses. Ajá, seis meses, entonces, pues, esto no está padre, porque, o sea, ya llevas un atraso que claro. tienes que recuperar el ritmo en un momento. Pero, así, grosso modo, ¿cuál es la situación de Tlahuapa? No es buena. este Bueno, ahorita, hay, es que cambia totalmente, porque viene el tema de la administración... Eh, que fue 2018-2021, sí, sí, sí. Este, esa y después viene el tema del Consejo Municipal, que bueno, hay entrega-recepción al Consejo Municipal, el Consejo Municipal me tiene que hacer entrega y recepción a mí, y bueno, de ahí nosotros ver qué es lo que ha pasado durante todo este proceso de entrega y recepción y que los problemas no me alcancen a mí, sino sí. que podamos detectarlos y bueno, en su momento poder hacer lo propio. Eh, la situación de Tlahuapa no está bien, en su momento se, se supo que cuando recibió el Consejo Municipal pues no se entregó nada administrativo, no se entregó papelería, no se entregó nada de lo que normalmente se entrega de una presidencia y bueno, pues obviamente eso te deja sin tener que estudiar, pero bueno, pues al final creo que por ahí se están haciendo los trámites correspondientes también porque si no también era un problema del presidente del consejo municipal y bueno, pues al final es un, es un tema que ellos tuvieron que subsanar en el tiempo legal correspondiente uh -huh. y si no lo hicieron, bueno, pues entonces ahora sí te vas a un tema administrativo, te vas a un tema penal, uh -huh. pero se tiene que hacer, pero las condiciones que hoy tiene Tlahuapan no son tan buenas. Ah, ¿por qué? qué? ¿Qué es lo que no está bien? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está...? Eh, la economía, la salud, todo todos los, los renglones. pues de hay, hay mucho, hay mucho que hacer por Tlahuapan, eh, me refiero al, al tema por ejemplo de presidencia propiamente, saber qué fue lo que hubo de, de obra pública, no hubo expedientes, no hay expedientes de, de la gente que tenía apoyos este por un tema de discapacidad, por enfermedad, no se tiene nada y bueno, ahí es donde tienes que empezar prácticamente de cero y tienes que empezar otra vez a trabajar para, para ver cómo vas a enfocar ahora los proyectos, quiénes tienen alguna discapacidad, quienes tienen enfermedades crónicas, este, cuál va a ser la obra pública destinada para cada Junta Auxiliar o cada inspectoría, este, lo, lo de cajón, ¿no? Hay cosas, uh -huh. eh, en, en su momento de mi comunidad, tu casa cuando gustes, este, Guadalupe, Zaragoza, pues tuvimos una obra en los tres años y una obra incompleta. Tres años, cuando sabemos que de obra pública nos toca cada año una obra. Y bueno, fue un tema que no pudimos ver en la administración 2018-2021. Entonces, esas cosas son las que la gente tiene que regresar a tener confianza. Eh, dentro de poco estaré haciendo ya visitas a las escuelas, a los centros de salud, para no empezar... Después de ya perdí mucho tiempo, necesito empezar desde ya para empezar a organizarme con los regidores, con los directores, okay. este, ver cuáles son las necesidades, cómo vamos a empezar en obra pública con cada comunidad, con, con cada inspectoría, con las colonias, para que todo ese tiempo que se perdió no, no, lo, no sea más el rezago que tengamos ahí. Entonces tenemos que empezar ahora sí ya a caminar y ver cómo vamos a empezar para que cuando lleguemos, sea un tema de trabajar y trabajar y trabajar y dar resultados. ¿Cuáles son los principales eh, focos de atención de tu administración? Hablando por ejemplo de obras o, o algún proyecto, algo que sea el sello que finalmente fue lo que pues, cautivó el voto y es lo que tú te vas a enfocar. Obviamente hablar de un municipio, aunque sea uno de 50.000 habitantes, híjole, es muy complejo. Pero, ¿cuáles son, así que tú digas, estos son mis objetivos principales? Eh, el primer lugar, bueno, es el tema de salud. Es uno de los más, más, más importantes. Estamos totalmente abandonados. Este, hay casas de salud que están cerradas desde hace dos años. Igual el tema de seguridad es algo importantísimo, porque de ahí también viene el tema de la drogadicción. Este, no tenemos... No tenemos no tenemos tanto en cuanto ya los asaltos se dan a temprana hora del día, algo que hace tiempo no existía, pero que hoy es un foco rojo. Y una de las cosas más importantes que quiero promover es el, el hecho de poder reconstruir nuevamente el tejido social con el deporte, tema cultural, este acercamiento con, con la población, comunicación con la población, que creo que al final eso es lo que te dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que urge? Esto. ¿Por dónde empezamos? Pues por eso. Entonces la gente al final se siente escuchada y se siente satisfecha en el momento en el que tú estás dando resultado a esa problemática. Vamos a enfocarnos mucho a eso. Y bueno, hay, hay obra pública que es muy evidente, este, pavimentaciones, aguas, agua potable, alguna algunos este, gestión de pozos para ver cómo, cómo vamos a estar en ese sentido. Eh, creo que el, el, el necesidades tenemos muchas Ahora es ir enfocando por dónde vamos a empezar y de ahí empezar a trabajar y, bueno, pues focalizar. Y creo que la gente así se va a sentir mucho, mucho más contenta. De acuerdo. Eh, esta pregunta sí, sí te la quiero hacer desde el principio, pero ya la dejé como para el fin. ¿no? A ver, como para cerrar. A ver, muchas veces cuando una mujer logra algo o es exitosa o se destaca en un área. Es porque dices, claro, pero está sola, ¿no? Típico. O sea, típico, o sea, ¿no? o está sola, claro, está amargada, porque, o sea, no, mil cosas. O sea, y, y en tu caso, pues le puedes decir que lo tienes todo, porque, o sea, tienes a, a tu esposo, que pues, es, es, es padre, ¿no? Siempre te un compañero o compañera en, claro. un, en ciertos momentos y eso pues es padre tienes un hijo o sea también eres mamá ese, es. ese ese factor no para para muchas mujeres es, es muy importante entonces o sea a ver eres presidenta municipal no lograste eh, eh, eh, algo sumamente complicado en una región sumamente complicada eres la primera presidenta municipal de Santa Rita Tlahuapan eh, eh, tienes a tu familia, como bien lo dices, ¿no? Toda esta, esta red, ¿no? De amor que te, que, que estaba ahí, sí. tú puedes, y ¿no? Es sí, tu padre, claro. o sea, eh, eh, tu hijo, o sea, ¿cómo, cómo sí se puede hacer? Fíjate que muchas veces tienes que, tienes que dejar de lado lo que los demás te dicen porque claro que existe el y cómo dejas a tu hijo, o cómo tu esposo te deja, o quién atiende a tu esposo, o mil cosas, ¿no? Pero afortunadamente, y digo, muy afortunadamente tengo un esposo que siempre me ha respaldado, que siempre me ha apoyado, que siempre ha estado ahí para decirme, recuerdo que cuando le dije, oye, quiero participar en la política, me dijo, ¿de verdad? Le dije, sí, me dijo, estás loca. <risa> no. O sea, sincero es Así es. El pero, hombre sincero pero, es pero, pero afortunadamente Esa locura la compartimos Porque me ayudó, me acompañó, me cuidó este Y siempre estuvo ahí Para respaldarme Y eso es algo importantísimo eh, Y bueno, vuelvo a repetir el tema de la familia mi, mi pequeñito que está chiquito Tiene tres años Pues de pronto mis suegros me hicieron fuerte O mis hermanas, o mi cuñada O alguien, alguna prima de, de, de cuidarme a mi chiquito en todo este proceso, pero no falta quien te dice, híjole, y ¿no sientes feo? Sí se siente feo, si ¿Sí hay remordimiento de pronto, porque bueno, pues todo el mundo te lo recuerda, ¿no? ¿Y, y tu hijo dónde está, pero recordaba otra vez mi idea principal y decía, yo quiero que mi hijo el día de mañana cuando elija una pareja, la deje ser le ayude a hacer, y yo creo que desde este momento yo soy parte fundamental para que el día de mañana él también lo pueda ver con los ojos, que en este momento lo estoy viendo yo, que lo está viendo su papá, y que y que no vaya un tema de machismo, sino todo lo contrario, de ayudar, de, de cuidar, este y, y al final mi, mi pequeñito que sea chiquito este es, hijo, me voy a trabajar, sí, mamá, sí, mamá, y ya lo entiende, ¿no?, y es algo que vas empezando a forjar, porque al final, eh, hubiera sido en la política o no, pues también las mujeres salimos a trabajar, las mujeres tenemos que sacar también adelante a nuestras familias, y bueno, eso es un, un, un tema en donde creo que desde chiquitos vamos sembrando esa semilla, en donde el día de mañana simplemente es algo natural, y no pasa nada más, y, y yo estoy muy agradecida con mis suegros que siempre estuvieron ahí, este, para, no, ya para que le mande saludos al suegro, a los, los suegros, amo. Wow. los amo, los amo, wow, no, sí está padrísima tu vida, oye. <risa> este, Barrales Matías dice, me gustaría mucho que para las jóvenes nos brindaran diferentes espacios de recreación, es decir, un parque amplio para hacer eh, sí, sí. skate, sí. murales, para hacer graffiti, pero grafitis sí, chidos, sí, dice, sí tengo por ahí un proyecto de tema de grafitis así ah, quiero okay. quiero este ya después llegará la convocatoria para todos aquellos que este que quieran ayudarnos este Por ahí tenemos ya un proyecto encaminado a eso, a limpiar lo que es la Tlahuapan, y bueno, hay jóvenes que tienen mucho talento y, y que pueden representarlo en una pared, entonces este ya por ahí tenemos un proyecto de ese tipo, este, a, los, a los jóvenes, bueno, meterlos sobre todo al tema deportivo, al tema cultural igual el tema de poder tener talleres, capacitación para hombres, para mujeres, es algo muy importante, a lo mejor no les voy a decir, eh, como en algún momento escuché, que les vamos a tener parques industriales, porque no tenemos una economía que nos lleve a tener eso en este momento, pero sí poder dar herramientas el día de mañana a los hombres y las mujeres que quieran tener otra actividad y con, con el cual puedan llevar un poquito más de recursos a sus hogares. De acuerdo. Eh, Juliana Acosta... Dice, ¿cuándo se hace el cambio de administración o cuándo toma el cargo? El primero de mayo. El primero de mayo, ok. Híjole, hasta el primero de mayo. Sí. Ay, oye, ¿no? Me imagino que estás así como... De por, por eso, no por el, por eso el, el, el tema de poder hacer los recorridos antes de iniciar, porque Ay. bueno, al final ya es llegar a trabajar, si me espero de aquí a que entramos, pues son otros dos no, meses, no cosa. es lo que empezamos a planear, ya por ahí tenemos igual un, un programa para poder hacer recorrido en las escuelas, en los centros de salud, en las casas de salud, y todo eso, y recopilando esa información, para que en su momento lleguemos, y ya sabemos hacia dónde tenemos que, que atender. Muy bien, Luis Efrén Vázquez, dice Rosy, muchos saludos, mucho éxito, tu equipo está contigo, Araceli Hernández, mi Rosy, la mejor por siempre fue una guerrera, en ella muchos nos estamos inspirando. Armando Cristín Ramírez dice, Rosy, felicidades, confiamos plenamente en ti y cuenta con todo nuestro apoyo. Híjole, sí. pues espero haber leído la mayoría de los, de los mensajes, muchísimas gracias por todos ellos, pero, híjole... A ver si no se me fue alguno, ¿eh? Y si se me fue, pues, sorry, pero traté de leer los más posibles. Pues, Rosiceli Díaz Hernández, presidenta municipal electa de Santa Rita Tlahuapan. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Tu historia seguramente es inspirador para hombres y mujeres que lo quieren todo, y sí se puede tener todo. Y si no, pues mírenle. Entonces, sí se puede. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Yo te agradezco mucho a ti, gracias por el espacio, agradezco a todos los hombres, a todas las mujeres que estuvieron en este proyecto sumados, y bueno, ahora viene la parte más importante que es trabajar, y pues ahí estaré totalmente dispuesta para hacerlo. Muchas gracias por, por el tiempo en tu programa. Muchas gracias. Gracias, Diana Montalvo, dice un orgullo, es Sabdi Huesca, felicitaciones Rosy, toda nuestra confianza en ti. Pues muchas gracias por su compañía, muchas gracias por sus mensajes, su participación, es muy importante para nosotros, chequen nuestras redes sociales, échese un clavado a, a, a la revista Los Conjurados, eh, eh, está nuestro link para que también ahí pueda, pueda seguirnos, y de verdad, pues, pase usted una excelente noche, muchísimas gracias, un besito, cuídese, bye.